San Juan, tío, aquí Carlos al aparato, tío. Muchísimas gracias por todo. Desde que veo tus vídeos he dejado de fumar, he dejado de beber, he dejado de robar, tío. Así que muchísimas gracias por todo, porque. ¡Machetazo! ¡Qué oye, peda! la Primero que creo que por el reflejo de las gafas se ve que estoy yo dentro grabando. Ah, vale, vale, vale. Segundo, que, que se ve que eres pela con unas gafas de Zugasti. T tanto se nota, eh. Un casco mío y una equipación mía. Y, y tercero y más importante, nadie se va a creer que vayas a salir a entrenar y menos lloviendo. Bueno, yo lo, lo he intentado, ¿ok? Lo he intentado. Por cierto, últimas unidades, eh, chicos. Últimas unidades, ok? Valentí ¿vale? <risa> Vaya colada, eh, bueno. acaba de pegar una colada de falca Bueno, ayer empezamos un proyecto muy chulo Que es que nos mandéis vuestros vídeos diciendo ¿Qué es el deporte para vosotros? ¿Qué habéis conseguido? ¿Cómo sus habéis superado? ¿O coño, esto de correr y pedalear y sudar? ¿De qué coño sirve? ¡Eh! Vamos para allá Hola, hola, hola, hola Marcha el aparato desde Chile, desde el otro lado del mundo hey, you don't watch that. Eh, mi historia es que empecé a entrenar hace poquito de nuevo El próximo domingo tengo mi primera carrera de 10k Me hace mucha ilusión Y debo decir que desde el otro lado del mundo Me mandas mucha energía con tus videos Que a todo esto los lo descubrí en Youtube eh, este último tiempo en el que he estado entrenando y me das la fuerza desde allá, desde la mierda del mundo para salir a entrenar esos días que a lo mejor no tengo tantas ganas, así que casi que eres mi mejor amigo, entérate que salgo a entrenar contigo siempre y un saludo Venga, eh, has hecho un trabajo, tío, de interpretación de los buenos, Casi cuela, eh. ¿no? Al principio me ha colado, ¿eh? ¿Pero tú estudiaste lo del Actors Studio? Actors, sí, o en, en Acting University. lo de entrar en el, en el, en el papel, ¿no? Claro, pero Ve Método Stanislavski. No. Es eso, es eso. Madre eso, mía. Tal cual. Venga, pela, vamos sí, allá. Gracias, tío, por ello, por él. ¡Hola! Sí, San Juan al aparato? Sí. Pelayo al aparato, tss. Horacio al aparato, gacelilla no, para de gacelillas que se nos ha ido ya. Lo que no sabéis, espera, que voy a grabarlo aquí en contraplano para que lo veáis, vais a flipar, cada vez tenemos medios como más destacados, fijaos qué pedazo de trípode le hemos comprado a la cámara, chaval. O sea, un salero, un salero, hay gente que se va al salar de Uyuni y nosotros nos vamos al salero. ¿Qué te parece? Mega pro, tío. O sea, Mega somos pro. lo más pro del mundo. Es una productora con un tipo. Ah, ya, ¡Super pro! ¡Qué hago, la puta chaval! ¡Qué desastre! Qué desastre, Motherfucker. Claro, aquí la idea era que, que había que salir a entrenarlo antes posible, pero como estamos reunidos, pues no ha sido posible. Esto quiere decir, 6 de la tarde, hay que empezar a entrenar y aquí está cayendo la que de la madre que parió el diablo. Así que hoy, o no se entrena, o uno se moja, que también me gusta, pero como estoy un poco resfriado, quizá mejor que no. O se hace entreno indoor. <risa> Versión indoor es la que os recomiendo a todos, vía un rodillo, vía una bici estática, una cinta, ¿qué cosas tengo por aquí? La toalla, por si vais sudando, dos, el botellín, porque aunque estéis en casa, tal, pero claro, aquí debería haber, yo qué sé, alguna tele o algo, pues, para distraerse. A veces, incluso, mejor que una tele para distraerse. Espérate, que quiero que veáis el contraplano. ¡Más! Ah. ¡Más! En, no. en, en, en lugar de tener... La tele encendida, merece la pena que tengáis a, a un compañero, ¿no? Que esté ahí con vosotros, dándolo todo, ¿eh? A ver, Uno, mírame... dos, otra! ¡Piedra! Un, un momento, un momento, un momento. Sí. ¿Qué? Explícame lo de los pies, por favor. Hombre... La que está cayendo, ¿has que está cayendo, ¿no? Sí. Aquí, preparadito. Que ¡Qué fastidies! Eh, <risa> de la selección cubana, eh, además. Hostia, Igual te falta un poco la bici, ¿no? Un poquito la bici, pero estamos bailando la pabellón técnica, no te preocupes. Ahí está. Eh, tela, give me five. Abre, Mira, aquí lo estamos petando muy fuerte. Bueno, si la cosa no os ha acabado de convencer que podría ser, siempre tenemos los ejercicios que nos hace Pau InspiraFit para en 7 minutos decir, set, entreno hecho, lo podéis hacer en casa o en cualquier parte Problema, a veces está la expectativa Pero de la expectativa vas a la realidad. ¡Ay, qué pena me da! Que se me ha muerto el canario. Lo más importante de todo, nos siguen llegando vuestras historias, que ¿cómo tenéis que mandarlas? Muy fácil. Pelayo arroba menoscabeza punto com. Menos cabeza, más estiramiento. Buenas Valentí, yo me llamo Akecha y te hablo desde Mallorca. y Mallorca. está Mallorca, Palma. Y desde que veo tus vídeos y los de Zugasti, vino esta. Y hoy, justamente, con mi mejor amigo Dani, nos hemos planteado hacer un Iron Man. Hostia, te lo juro, estoy muy orgulloso de ti, ¿eh? Así que, todo es vuestra culpa. O Será mi problema el del bicho ahora. Espérate, que vais a ver la cara de tonto que se me ha quedado. Acabo de editar el vídeo, 8 de la tarde, y mientras hacíamos el paripé con Pelayo, mientras editábamos el vídeo... Mira, mira, mira, mira. ¿Te puedes creer que ha dejado de llover? Y que puedo salir a entrenar afuera. O sea, todo el paripe del vídeo... ¡Paná! ¡Paná! Se podría haber salido a entrenar afuera en lugar de tanta hostia y tanta mierda. Pues nada, aquí os dejo con el vídeo, lo dejo compartido y hoy entreno de noche con el de esto de la selección de cubano, cubano, cubano, me la agarra con la mano.